Para enviar libros en formato móvil a mi dispositivo eh, Kindle utilizando Calibre tengo que mm, hacer dos pasos. El primero sería copiar eh, los libros en mi computadora y desde ahí utilizando Calibre incorporarlos a la biblioteca y una vez incorporados a la biblioteca pasarlos a mi dispositivo móvil. Para ello he arrancado Calibre y lo que voy a hacer en primer lugar es conectar el dispositivo veo que Calibre ha detectado que hay un dispositivo nuevo entonces tengo el icono de biblioteca donde tengo los libros que tengo en mi computadora y el icono del dispositivo bien, entonces lo primero que voy a hacer va a ser añadir libros nuevos a mi biblioteca pulso y voy a elegir añadir libros desde un único directorio en este caso yo los tenía en este directorio voy a elegir, por ejemplo, el de el libro del Quijote. Le doy a abrir y va a incorporar un libro. Aquí ha incorporado un libro que vemos que está en formato EPUB, que era el formato original, pero nos interesaría convertirlo al formato MOBI, que es el que necesitamos para manejarlo para que nuestro dispositivo Kindle lo maneje correctamente. Vamos a ir a enviar al dispositivo y entonces pulsamos, desplegamos y le decimos que envíe a la memoria principal del dispositivo. Me va a preguntar si queremos convertir automáticamente los siguientes libros antes de pasarlos al dispositivo y le voy a decir que sí y entonces va a iniciarse el proceso de eh, transformación. Vamos a ver cómo aquí junto a la denominación EPUB vemos que aparece luego la denominación MOBI una vez que se complete la eh, transformación del formato. Estamos eh, esperando a que se produzca esa transformación y todavía está trabajando ya está convertido ha salido un mensaje avisándonos y vemos que aparece el indicativo de móvil. Está enviando los libros al dispositivo y ahora me va a salir un aviso de que ya ha enviado los libros al dispositivo. De hecho, si voy aquí, pulso sobre el dispositivo, veo que el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha ya está incorporado a mi biblioteca en el dispositivo. En este momento podría desconectarlo y veo que sigo teniendo en mi computadora el libro en ambos formatos, en formato EPUB y en formato móvil. Calibre podría leerlos haciendo un doble clic, cada uno de ellos, y podríamos irlo leyendo en la computadora, pero también lo tenemos ya descargado en el dispositivo.